¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando son exactamente las 16 con 37 minutos de este día, viernes 10 de septiembre del año 2021 comenzamos una edición especial de ataque directo por la señal de radio Tuzuna X Nada Nos Calla, en donde vamos a seguir abordando esta temática que habíamos conversado hace un par de meses atrás, que es la preparación física, los entrenamientos, cómo trabajar tu cuerpo, sobre todo en una fecha en donde todos tendemos a comer un poquito más porque se vienen las fiestas patrias eh, y subimos unos kilitos de más y después nos preguntamos cómo podemos bajar esos kilitos para tener un verano estable tranquilo ya que digamos las cosas como son la gente se fija mucho en lo que es la estética, eh, preocupado del peso, preocupado de la buena salud, mejor calidad de vida, y no llevarlo solamente a cabo Post 18 de septiembre Sino que llevarlo a cabo durante los 365, 365 días Del año bien digo Para que tengamos una vida más activa Y más sana Soy Gonzalo Prieto a cargo de la conducción y los mandos técnicos Y quiero saludar en esta ocasión A Sebastián Gutiérrez Que se encuentra acá en nuestra casa Hola. En Radio Tuzuna X Que es el CEO de Next Step Que auspicia a ataque directo en cada jornada. ¿Cómo estás Sebastián? Un placer tenerte Bien Gonzalo, gracias por la invitación. ¿Qué nos trae el día de hoy amigo mío? Les quería hablar sobre la importancia del preparador físico en cualquier deporte o disciplina. O sea, para empezar, el preparador físico es un profesional capacitado para potenciar a cualquier persona deportista y trabajar las cualidades físicas, motoras que requieran para, el de para cualquier deporte. En ese caso te quiero comentar que estoy trabajando con, dos, eh, con un niñito de 9 años, Tomás, que practica fútbol y el papá también lo apoya harto. Y eh, Ignacio Flores, eh, boxeador. Tiene 15 años él. Y ambos, bueno, yo soy su entrenador, pero a la vez yo no lo entreno para su deporte directamente. Yo no, no estoy metido en el, en el fútbol ni en el boxeo. Pero yo los potencio para que ellos rindan mejor en su disciplina. Esa es la, esa es la gracia, en este caso, que, en, en que me han confiado mi trabajo. ¿Por qué esa diferencia? No enfocarte en el deporte como tal, sino que el estado físico. Ah, porque ellos tienen sus entrenadores en, para su disciplina. O sea, Tomás está en una escuela de fútbol y ahí ven el tema netamente técnico, futbolístico. ya Pero justamente para potenciar a, la, a Tomás, en este caso... Y es algo que el papá también me ha, me ha señalado, que está corriendo mejor, está aguantando mejor. Entonces, esa es la cuando tú comparas un grupo de niños, entonces ves quién está mejor. Y eso obviamente les va a traer eh, mejores dividendos más, más adelante, en el sentido de la gente que va a ver el, el espectáculo del fútbol, van a fijarse en él, que corre mejor, corre más, tiene más potencia, salta más, etcétera. Comparado con sus pares, por supuesto Y eso es lo que va marcando la diferencia, obviamente En cualquier deporte yo siempre digo Tanto de velocidad como de táctica Uno conjuga todo eso Y son milisegundos las diferencias Y es lo que finalmente te, te permite ganar Mira, vamos por parte en este caso eh, Explícanos detalladamente Cómo es el trabajo que estás realizando En esta ocasión con, con Tomás Y cómo has visto su progreso en el aspecto físico ya, Tommy, bueno, un niño de 9 años eh, Futbolista Está trabajando Le hago harto Trabajar los saltos La potencia ¿ya? Tengo clase una vez a la semana con él Entonces debo condensar Porque él, él tiene de lunes a sábado Incluso los domingos Tiene full la semana Ya, Aparte de su estudio Y en las tardes va, está como en dos escuelas de fútbol El papá es súper comprometido Le mando saludos y es rico ver eso, el, el entusiasmo en el, tanto en el niño como en el padre y, y yo soy súper eh, de, de comunicación obviamente tengo que comunicar lo que estoy haciendo proponer ideas ya entonces Tomás está como en dos escuelas de fútbol entonces yo lo que tengo que hacer acá es potenciarle sobre todo la resistencia <risas> ahí se cansó de hacer eh, plancha la resistencia y la potencia, porque en esas diferencias, o sea, los saltos, el, el, el aguantar el partido. Recuerda que en el fútbol son puros piques sprint. Entonces, un futbolista en un en 90 minutos perfectamente puede hacer 8 o 10 kilómetros, contando todo. Pero son piques cortos. Eh, no sé si te acuerdas en el colegio el test navet, el que le llaman el suicidio. Oh, sí. Exacto. Ya, se lo hago toda la semana ese son 10 segundos En un rango de 15 a 20 metros Según la edad o la altura de la persona Por el largo de las piernas Y ahí sí. le vas aumentando la intensidad Claro, cada en cada nivel va disminuyendo Un segundo O sea, si del punto A al B Primero llegaba ahí en 8 segundos Pero te quedan 2 Tienes que ir esperando el, el silbato Ya, ir al otro punto Y cada vez más corto 8, 7, 6 Y cada vez como vas a... Corriendo cada vez más Te vas cansando Entonces esa es la gracia En menos tiempo Con más cansancio Y bueno ¿Y cómo ha sido en este caso La, la evolución que ha tenido Súper Tomás en ese sentido? Porque el test Navet Igual me imagino Que es un trabajo constante sí. Más que nada de resistencia Es de resistencia De hecho se lo hago al, fi al final de la sesión Porque Al principio hay que Enfocarse en los ejercicios Más de fuerza De potencia Después ya un poco más Liviano, entre comillas, eh, lo que es las planchas, ya. Como que descanse un poquito el, el pulso. Y al final, cuando ya haya entrado en calor, eh, coloquialmente hablando, el test navet va a rematar. Oye, y en este caso, mira, retomando acá el video uh -huh. que habíamos observado de antemano, me llama poderosamente la atención el estado físico. Él no es un niño muy esbelto que llegamos, pero me imagino que igual eso lo ha ido trabajando paulatinamente en los entrenamientos eh, mira con el papá eh, tengo entendido que lo llevó a un nutricionista y bueno yo también dentro de mi perspectiva le doy mis eh, sugerencias ya consejos y bueno ese video es como hace unos dos meses atrás aproximado según perfecto. recuerdo perfecto pero ahora Tomás está más delgadito y él lo nota y bueno está en proceso obviamente como a los 10 11 tiene 9 eh, del estirón entonces ahí obviamente con el deporte va a potenciar el, el estado físico. Va, probablemente va a quedar más delgadito, más, más fornido Pero mira, esa es, la, es una plancha con tijera. El futbolista, a pesar de que trabaja eh, básicamente con las piernas, pero el abdomen, y es lo que hago en Next Step, ejercicio funcional. Va ligado directamente todo al, al core. Mira qué bien. ¿Y cuántas horas uh, a la semana trabajas con él? Eh, una hora y algo, mira ese es un sprint ¿ya? es un sprint perfecto, sí, sprint o pique como quieras llamarlo, de un punto A a un punto B rápido, rápido, ese es un amiguito de él que de repente llegan ahí al lado donde entrenamos, entonces les dije que están las carreras entonces ese tipo de movimiento, gesto motor eh, obviamente ir a agarrar las pelotas eh, claro. que ahí estoy corriendo yo con él y él está Practicando alguna posición En particular Medio campo Medio campo Entonces necesita resistencia Necesita sí. correr Son los que más corren Pero y medio él... campo En la zona central O por las bandas Porque si es en las bandas Ahí es donde tiene que aplicar Más velocidad Ya Ahí me pillaste Pero el papá Es el que sabe más Entiende más ya, de fútbol perfecto. Y me señala que Claro Medio campo. Sí, ¿sabes por qué te pregunto? Porque ¿Mm? la actualidad, con toda la renovación que ha tenido En lo táctico el fútbol, se aplica mucho A lo que es la velocidad Antes un número 10, un número 8 Siempre era más, más de quedarse estático Que tener may mayor talento en los pies Ahora claro. no, es todo velocidad y resistencia Como tú bien comentas eh, Mira, yo en lo particular no soy muy entendido de fútbol Pero comparando de repente El fútbol chileno, que es como muy de Pausa, actuar Pausa, pensar, actuar el fútbol europeo es, digamos, más, más entretenido, es más rápido, es más táctico, es dinámico. Entonces, como espectador, no te, te, te entretenís. Sobre todo el inglés, porque el inglés sí que es rápido. Eso, sí, el inglés. el, el inglés. Y, y claro, da gusto todo armadito. Sí. Eso es el trabajo de equipo. O sea, no, acá no... Siempre hay figuras, pero no, no podís cargar todo a un... A un jugador, si el equipo son todos. claro Entonces esa es la gracia, es un, es un equipo de fútbol, no es un jugador que el, el resto jueguen para él. Claro, mira qué interesante, qué interesante eso, o sea, lo que tú haces en cierto modo es no pasar a llevar a los, a los entrenadores de, no, de Tomás, sino que tú potencias otras áreas que ellos no ven por motivos de y eso es maravilloso. Porque ellos obviamente bueno, en Next Step yo siempre trabajo... ...a veces he trabajado con dos tres personas... ...pero normalmente es, es personal... ...y permite conocer mejor al entrenador... ...entrar a, a veces charla... ...y ya algo más específico... ...porque si tú estás entrenando... ...imagínate un entrenador de fútbol... todos ...todas las semanas, el fin de semana... ...un grupo de 10, 11 niños... ...es imposible casi... ...poner atención a cada uno... ...entonces es algo más general... ...o sea, me imagino, no puedo equivocarme... ...pero ya el calentamiento... Pero todo en, en, en conjunto, entonces tú no estáis viendo si uno está fallando en algo, ¿no? Es, hay que, habría que poner ojo ahí, pero no, no lo van a hacer y es difícil. O sea... Oye, ¿ya has tenido la chance de entrenar mujeres que están practicando fútbol? Mujeres en fútbol no, pero patinadoras sí. Patinadoras sí, y sí. en ese caso ¿cuál es la, la diferencia? En base a lo que has trabajado, por ejemplo, con el caso que nos mostraste ahora. Es que la patinadora, claro, estuve como dos meses porque ella, sabe, aficionada, pero quería potenciar, ¿ya? Entonces, en el, en el patín es un balanceo, no es como correr que tú vas con fuerza nomás hacia adelante. En el patín, claro, hay que potenciar un poco bien el, el, el abdomen también para mantener ese swing, ¿ya? Y el balanceo pélvico. Porque uno, cuando, cuando patinan es un, es un swing Y ese swing te va manteniendo la velocidad Porque no solamente van las ruedas La velocidad hacia adelante Sino que tú tienes tienes que ir así Y bueno eh, En esta chica entrenaba harto el glúteo La extensión de glúteo Para potenciar un poquito más el... Ella tenía buena técnica Pero ese extra Que son como aproximadamente 10 grados Ya Claro, le dan un, como un empujoncito más pero ahí, la, ¿la hora de entrenamiento es mayor o es igual? ¿Cómo la, la hora? Eh, la diferencia de esta chica que tú me comentas que practica patinaje con Tomás, que practica fútbol. ¿Es que son diferentes los entrenamientos? Ah, perfecto. O sea, la hora, hora y algo... Es igual, a ese me refiero. Es igual, El tiempo claro, es igual. Claro, perfecto. pero ahí uno va conversando y va notando cosas, va modificando, ya, entonces... Es eso, o sea, todo, cada deporte tiene su, su particularidad. Y en ese sentido yo tengo que potenciar lo que está fallando el entrenado en este caso y en relación al deporte. O sea, si, si el futbolista corre bien, pero no tiene res es rápido, pero no tiene resistencia, no aguanta el partido entero, tengo que potenciarle más la resistencia, lógicamente, porque eso es lo que estoy observando. Mira, ahí tocaste un punto que me llama bastante la atención Que me lo dijo un gran amigo mío Que es don Carlos Encina González Que es un formador de niños ya. A quien aprovecho de mandar un saludo Tú hablas de la técnica del correr Y él una, en una ocasión me dijo algo muy importante Que si que el, el futbolista el, el chico que se está formando No tiene la habilidad correcta para correr No le va a ir bien en el fútbol Es que es primordial y Mira y que notable, que notable el, el detalle que, me, que acabas de dar es primordial la velocidad, pues, porque para atajar pelotas, adelantarte al oponente, si es, todo esto es, es eso. Es, es rapidez, es, es, es rapidez, técnica y táctica. Yo lo resumo en esas tres áreas y bueno, hay más o menor medida cada uno. Sí. Mira, ¿tú sabías que Usain Bolt, tras participar en Río 2016, quería ser futbolista profesional? Algo así había. Escuchado? Estuvo jugando unos partidos en, en beneficencia... Estuvo también en algunas ligas amateur, en Australia en particular. Si bien él era rápido, el más rápido del mundo, pero no tenía la técnica. No, pues que ahí... ¿Me entiendes? Y esa es la labor también de algunos profes de educación física que ven potenciales. No sé, como a un niño le gusta el básquetbol, pero... Un ejemplo. Le gusta el básquetbol, pero es chiquitito. Es rápido para moverse, pero es chiquitito. Entonces, se le puede hacer las sugerencia y si es que le... Siempre hay cualidades, o sea, no le vamos a decir que no juegue básquetbol al niño, pero no sé si se entiende la idea que no tiene las condiciones, las cualidades para el deporte, pero sí, sí pueden ser servir para otra. Como es chiquitito, no sé, oh, o pero... alguien que, que, que no corra, que no corra rápido, pero que tiene resistencia y puede estar una hora trotando, puede ser maratonista, no velocista. Ahí se entiende mejor la diferencia. Sí, claramente. Entonces, son cualidades y cada uno tiene que ser objetivo. No sé, pues si a mí me gusta el básquetbol y soy de baja estatura, es difícil. O sea, pero sí puedo practicar otros deportes que son más de agilidad, ¿ya? Un ejemplo. Sí, no, se entiende, se entiende el punto. Y aparte que cada deporte va evolucionando con el paso del tiempo y las exigencias son mayores. Son mayores. Por ejemplo, si Diego Armando Maradona hubiese sido futbolista en esta época... Obviamente tenía la habilidad, tenía el talento, uno de los mejores del mundo, eso no se puede negar, pero no tenía algo que era preponderante, no era veloz. Y en la actualidad ah, claro. el fútbol de ahora es de velocidad, que esa cualidad tanto Messi como Cristiano Ronaldo la tienen. ¿Quién sabe? Y también, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Aparte también la tecnología en el deporte ha evolucionado harto, o sea, el calzado, la ropa, la comodidad, la... Hasta, hasta la ropa te mide... El es, labio, que ropa, este, es que hoy en día, por ejemplo, el, el tema del sudor... O sea, hay ropa sintética... Que es la que usan los deportistas... Que se te seca el sudor... En cambio, en el pasado estaban la, solamente las poleras de algodón... Que a veces te raspaban... A, lo, a la gente raspaba... Y te quedabas con el sudor... Todo el partido... Y, o te tenías que cambiar poleras... Dependiendo del nivel de sudor... Entonces es incómodo y puede que merme un, o puede que no el, la performance la, el calzado también ahora es livianísimo ¿no? Me, gramos sin sí. neto gramos un, un calzado entonces supongamos es como supongamos un, un, un futbolista tiene mucha fuerza y juega con zapatos pesados imagínate el potencial con esa fuerza con un zapato liviano Vaya, eh, va, va a tener un porcentaje más de performance, de mejoría en la performance si esto es eso es así por eso está la, bueno, el, el negocio de las energéticas, de la Red Bull son, mili, son milisegundos en los que se ganan las competencias si, si tú, a ver, pongo el ejemplo de un ciclista, no sé te mantenís, el segundo va toda la carrera detrás del primero ya, el segundo está en ese en ese sentido y es como lo que pasa en el boxeo que aguantan, aguantan la resistencia y esperar no más que el de adelante cometa algún error milisegundos. Se equivocó el de adelante y el otro ya diferencias mínimas ya la velocidad que van. Exacto, ahí? ¿sí? Exacto, claramente. Oye, vamos a, vamos a cambiar de tema, porque claro. nos habías hablado de otro muchacho, pero este chico practica boxeo. Ahí vamos a colocar unas imágenes de él, que es Ignacio. Cuéntanos Ignacio. cómo es el entrenamiento en este caso con Ignacio y cómo balancear la preparación física en el boxeo. A ver, con Ignacio trabajo también harto la potencia y la resistencia, porque en el, siempre le hablo de Mohamed Ali, que la... En, el, en los años 70, etcétera. Antes los boxeadores eran, por decirlo, un poco más precarios. Y solamente se centraban en la fuerza, en pegar, en pegar. Pero no trabajaban la resistencia. Y la resistencia tiene que ver con la táctica en el boxeo. Es decir, tú tienes que aguantar cierto tiempo en el ring, ¿ya? Y lo que hacía Mohamed Ali, que es el, el ejemplo clásico... Bueno, obviamente también trabajaba la fuerza, pero sobre todo la... El, el que él ganase era fruto de la resistencia porque el oponente lo golpeaba, lo golpeaba, ya aguantaba, aguantaba Mohamed Ali pero llegaba a un punto que el oponente se cansaba y ahí era cuando Mohamed Ali guardó, gu guardó fuerza y estuvo puro resistiendo, resistiendo resistiendo, entonces ahí ya dio el batatazo final y así ganaba, así esa era la técnica recuerda que también están todo el rato con los brazos y no sé si, bueno, a todos les ha pasado que en el, en el agua, en el mar, realmente está ahí nadando y ya, se te cansa acá. Este músculo es chiquitito, deltoide se llama. No, un, no es un músculo de fuerza, pero claro, mucho rato con, con los brazos elevados, te fatiga. Claro, y haciendo la analogía también ¿Mm? con Martín Vargas, Martín Vargas que tenía bastante fuerza pero no tenía rapidez Y él siempre buscaba el knockout porque él sabía la cualidad que tenía en la fuerza, pero con, con boxeadores más inteligentes, más, más rápidos, siempre perdía si, hubiera, si se hubiera asesorado bien, hubiese tenido más más roce, por decirlo, claro, otro hubiera sido diferente para Martín Sí, porque aquí asociando con, con Ignacio, co como estamos observando en estos momentos en la pantalla, tú hablaste de algo que me eh, vuelve a llamar la atención, que es la velocidad, que es la resistencia. Y uno de los boxeadores actuales, que si bien genera amor y odio, pero el tipo por algo le fue bien, que trabajó esas cualidades, fue weather Sí. Mayweather no era, tan no, es no era tan fuerte como Ali, como... Eh, Joe Frazier, Sugar Ray, por dar algunos nombres, como Joey Lewis en su momento, pero el tipo aguantaba, tenía resistencia, era inteligente, era rápido. E igual... Lo que necesitaba era un buen entrenador que claro. le, le dijera, le diera a ciertas directrices, mira, tú tienes estas cualidades, te falta esto, trabajemos esto y sigamos potenciando. Y ahí están los resultados. Claro, es que eso es, pues, la, no es solamente un, la fuerza bruta, por decirlo, o sea, no es ya pega, pega, pega, no. Ayer justamente entrené a Ignacio y me señalaba que en los sparring ya estaba aguantando más, porque los sparring, claro, son como tres minutos y es desgastante Entonces ya se sentía igual con más confianza de eso. Y esa, y la confianza que te da el entrenamiento, obviamente te repercute en todos sentidos, mental y físico. Si sí, ahí estamos viendo ese el es el video. gimnasio donde claro. está entrenando Ignacio, la disciplina. Ahí movimiento de piernas, claro. claro. Y eso es sumamente relevante y hay saber que no lo trabajan. No, pues eso, se centran solamente en los brazos, pero claro, acá también trabajamos el... Bueno, aparte de trote, algunos movimientos rápidos, porque es necesario. O sea, esas reacciones para esquivar. Eh, tengo que mencionar también que en ambos entrenados, Tomás e Ignacio, les hago el famoso burpee. Cuéntanos, ¿qué consiste eso? El burpee es el típico ejercicio de flexión de brazo y salto. Y testeado científicamente también es de los que más eh, calorías queman. Y bueno, a través del tiempo te eleva el metabolismo, entonces tú puedes hacer 10 y vas a estar un buen rato cansado. Eh, bueno, en, el caso, en ambos casos están un poquito pasaditos de peso, entonces bueno, eso se regula también y les he explicado a los papás que justamente con ese ejercicio, ayuda mucho. La, la potencia, la fuerza y obviamente que queden con ese metabolismo elevado y seguir quemando calorías. Tú habías dicho que, que los videos que vimos de, de Tomás habían sido hace dos meses atrás y ahora tiene una condición mucho mejor. En este caso, estos videos... está más, de... estamos un poquito más esbeltos, sí. Ya, y estos videos de Ignacio, ¿desde hace cuántos son? Eh, de hace un mes atrás. Y ese de la estos son de hace una semana atrás. Sí, se nota el cambio. Sí. Se nota el cambio. Y me fijo en las piernas en particular. y es que por eso me llama la atención. Tú le estás trabajando algo que por lo general a los boxeadores no se trabaja, que es la velocidad, movimiento de pierna y también la resistencia. Es que mi trabajo. O sea, yo nunca había tenido incidencia en el boxeo, solamente lo que uno ve en la televisión, etcétera, en los medios. Pero claro, como preparador físico tengo que interiorizarme en el, en el deporte que tengo un entrenador que está... Eh, entrenando boxeo, entonces tengo que inmiscuirme en el tema y, y averiguar, y desde mi perspectiva de preparador físico, obviamente, trabajar, como te decía, la, la táctica, la performance, técnica. Aquí quiero entrar en un tema que me llama poderosamente la atención, que tú hablas sobre la preparación física y que en el fútbol se da bastante. porque. qué? porque hay equipos que tienen cierto tipo de preparador físico, algunos que trabajan de forma exigente, otros que sobreexigen a sus dirigidos y otros que prácticamente son más relajados a la hora de entrenar. No sé si tú te acuerdas, en la época de la selección chilena, cuando estaba Jorge San Sampaoli, había jugadores que terminaban reventados físicamente y después no volvían a ser los mismos, porque el preparador físico que tenía San Sampaoli, que, era, que es Jorge Decio, que sigue con él trabajando hasta el día de hoy, Prácticamente reventaba a los jugadores Hasta sacarle el mayor potencial Por algo a al Ule fue bien en su momento uh -huh. Pero había jugadores que estaban en ese entonces En Colo Colo, como el caso de Paredes En, en Avox Italiano En O'Higgins Por darte algunos nombres, pero los entrenamientos eran distintos Y los jugadores terminaban reventados O sea, si tú no mantienes la misma secuencia física Que tiene cierto preparador de físico Tú puedes prácticamente matar A un deportista Es que en la planificación Tiene que haber un... Tienen que haber pics y mesetas también, o sea, no, no podía estar eh, seis meses al máximo, es imposible. O sea, a ver, el ejemplo que siempre le doy, que le, le explicaba ayer a Ignacio, que ya, si tú te quieres, quieres estar al máximo, o sea, 0 o cinco por ciento grasa corporal, que eso es como la nada, entonces, como para definir así la, la musculatura, y supongamos te quieres sacar fotos porque eres modelo. En dos semanas más, ya. Obviamente la, la última semana se hace una terapia así como de shock. Ya. Descansa, supongamos que es el sábado la sesión. Descansa el viernes, ya. Y después, la próxima semana, el lunes, ya volví a entrenar, pero no en el pic que estabas para el, el objetivo que es el sábado de esta semana. Semana 1 ya. PIC, pic, pic. Se supone que ya tienes el entrenamiento previo. Y solamente con.. Con fines de performance o estético Ya, para esta fecha Pero después de esa fecha es un leve descanso O sea, se entrena No no se entrena la terapia de shock Que hicimos esa semana, la semana anterior Pero sí se, se trabaja un poco ya el, La resistencia, un poco quizás Al, al 70% no, no al 100% Porque obviamente tienes que dejar ah Y dejar descansar también a criterio Eso claro, hay, hay entrenadores Que Es que si te presionan, porque recuerdan en un equipo hay psicólogos deportivos, hay kinesiólogos, hay preparadores físicos, están entrenador. Entonces, ahí de repente uno lo que uno sugeriría es a criterio. Pero eso de reventarlo es que no me parece. O sea, depende de la edad también que tenga. O sea, si si yo fuera deportista y más o menos hasta los 40 años ahora están jugando. Sí. Es que cada ya. día va evolucionando más eso. Claro, eso también conversaba la otra vez. Supongamos tuve ese 35 años y, y quiero retirarme en grande. Me exprimo nomás. Claro. Dejo que me expriman y ya. Después la gloria. Después ya de, de los 40, sabéis que no hay a jugar? Entonces lo diste todo, ya. Te retira en... Pero eso, eso mismo. Hacerlo con un chico de 20, 25, claro, le queda igual una década más o menos de, de carrera. Por ejemplo, Messi tiene 34 años, claro. Cristiano Ronaldo un poquito más, 35, 36 más y todavía están rindiendo alto nivel. Es que bueno, aparte que están en un fútbol de élite y las cualidades de cada uno, o sea, claramente han sido tratados como piedra preciosa, tienen un equipo, o sea, un, un staff de... Qué buena frase, piedra preciosa Porque son, Pre la, preciso. Son, sí, son, son las piedras preciosas Del equipo, o sea todo lo, en, en esos equipos son todos buenos Pero por algo son como las figuras Por decirlo Claro, y aparte y aparte lo otro eh, En base a la preparación física Yo te quería hacer la siguiente pregunta Obviamente estás con niños, pero si tuvieses con adolescentes Un adolescente que obviamente está explorando Distintas cosas, ¿cómo lo abarcarías El tema del carrete? Porque hay Entrenadores, sobre todo en el fútbol y el boxeo ...que son reacios a que el deportista se entretenga... ...o tenga mm. un espacio de, de diversión... Eh, ...no si sé... Es pro, si con, es profesional... Con, ...con el entorno... Si es profesional, sí. claro, eh, es un tema porque... ...tú me estás preguntando si un, un adolescente quiere explorar en distintos deportes... Ahí... Porque te cito el mismo ejemplo, Messi rara vez sale... Ronald era un poquito más, pero es que no eso... se caracterizaron por ser tan reventados... Es... ...por ejemplo, como... ...puedes ponerte un, un caso... No sé si tú conociste a un futbolista acá en Chile... ...en los 80 que se llamaba... ...Víctor Pititore Cabrera. No. Pititore Cabrera era... Eh, Farrero. No, no, era... ...técnicamente más que Samuel Anisala. Ya. Tenía una elasticidad sumamente potente. De hecho, esa celebración con Voltereta... ...la inventó él. Pero estuvo... ...como él lamentablemente no tenía cultura deportiva... Mm. Fue muy, bueno, fue muy bueno para el carrete y le pasó la cuenta y ahora no. Tiene la, la, la elasticidad o la resistencia que tenía de antaño. Estar envejeció por tanto carrete, 20 años de una, y tiene 60 años. Ya, sí, es que un tema te cultural. Te un es un tema cultural. Te un tú dijiste, es cultural eso. Mira, si, si tienes la convicción de ser el mejor, la disciplina. Y eso, bueno, lamentablemente privarte de los carretes, y, y es un tema también porque te trunca en cierta manera, los adolescentes necesitan compartir con sus pares, pero bueno, es una por otra, por un lado. A veces, claro, hay, yo tendría permisividad, pero no, no un, un día antes de un, de un partido importante. O sea, si no hay partido importante o hay algo así como... ya yeah. eh, Puedes ir a... A carretear también, también es súper subjetivo, o sea, por lo general, estos cabros que juegan a la pelota son sanos igual, o sea, uno de repente los ve en carrete porque solamente están compartiendo y tomando bebida o agua o jugo. Es curioso, pero está bien que vayan a compartir y, y que, y que el, el alcohol no sea el centro de la diversión, o sea, en ese caso ellos están compartiendo, están pasándolo bien, pero sin alcohol. ¿sí? Y en base a eso Allá está, está Arista, ahí. sí, y claro, y en base a eso, retomando el tema de la exigencia, ¿estás de acuerdo con los dobles entrenamientos o solamente un entrenamiento diario? Eh, un ent calidad no cantidad, Cali calidad no cantidad, un entrenamiento ¿Cuál bueno, sí. Cualitativo, sí. perfecto. Sí. Porque si no lo, lo reventáis. Y... Porque en el futbolista, como te comentaba antes, con el caso este de, de este preparador físico que también fue parte de la selección chilena, del equipo que salió campeón de la Copa América sí. en 2015, Jorge Decio, paré por darte un ejemplo, siempre cuando entrenaba con él terminaba con una pubalgia, siempre. Ya, eso habría, hay que atenderlo y es porque algo está haciendo, algo está mal o en el, en el entrenamiento o en el, la biomecánica yéndose en el, en, el, en el, plano más técnico de si, si él nomás terminaba con pubalgia y el resto no, entonces habrá que ver el tema, el caso particular de él y análisis de movimiento, ver no sé, cómo está corriendo o qué sé yo. Pero ya el el, el análisis un poquito más y lo otro ¿cuál crees tú que va a ser el rol del preparador físico en esta época que está comenzando que ya tenemos pandemia y todo Mira, lo demás? hoy en día como el tema de la pandemia ha mermado a muchos deportistas porque no podían salir por la cuarentena etcétera entonces yo creo que igual es fundamental y es un, un súper buen avance los que tienen la posibilidad de tener el preparador físico porque los posiciona ya ahora presente por encima de los pares entonces ahora eh, hay como un reseteo, no, no sé si, no sé cómo llamarlo, pero pre pandemia, post pandemia. Entonces ahora, claro, si está si mantuviste tu disciplina durante la cuarentena, por X o y razón, en, en desmedro de los que no, claro, lamentable, ¿cachai? Pero los que van a prevalecer, los que están mejor preparados, y sí, eso es lógico. Y claro, si, si tiene preparador físico tiene la, la posibilidad, de perfecto, y seguir potenciando nomás. Oye, ahora ya es eh, los que están ahora, los que están ahora en condiciones, para adelante. Lo, el resto, lamentablemente, sobre todo en el fútbol, 500 niños, 10 eh, salen como figuras o, o como destacados. Entre un universo de 500, no sé. Son poquitos. Ahí, los... ahí tocaste otro punto. Si tuvieses la chance de trabajar en una escuela de fútbol con, no sé, pues 500 niños, un poquito más bajo, ¿cómo abordarlo a nivel global? por sobre lo particular, porque obviamente todos tienen cualidades distintas, y también pesos y estaturas y fuerza distinta. Eh, ahí tendría que hacer un trabajo con el técnico de seleccionar, ya no sé, un grupo de jugadores que él cree y yo, él y yo creemos que tienen más velocidad, ir anotando cualidades de cada uno y, y después ir agrupándolo. Entonces podría ser ahí un, unos dos preparadores físicos en el equipo para uno, mientras está trabajando con los de velocidad, el otro trabaja con los de táctica, técnica, no sé algo, me imagino algo así no, no trabajaba en equipo, pero supongo que puede, debe ser así decisiones basadas en, en todos los profesionales en este caso en, en pro del, del equipo, por supuesto no, claro que sí, claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece sumamente interesante y me encantaron estos ejemplos que tú brindaste. Por eso me llamó poderosamente la atención en los dos videos que mm. estos chicos no estaban de forma esbelta, como una costumbre ver a un deportista que está iniciando su su época más formativa, por así decirlo, y ahora los tienes unas máquinas. O sea, eso habla bien también del trabajo que estás realizando. Sí, mira, bueno, y también les hago evaluaciones corporales. Eh, no tan exhaustiva tal, tal vez como en un médico, un nutricionista Pero te da unas directrices ya Generales para saber Pucha, estoy pasadito de peso, me falta acá Entonces ahí vamos conversando Y en base a eso Y aquí ya haciendo una pregunta más a nivel macro ¿Por qué crees tú que el área formativa En todos los deportes Aquí no me quiero referir al fútbol mm -hmm. Sino que en todos los deportes en Chile ha sido tan baja Cultural Directamente? No, no, son varios factores Pero es cultural el, el, el mismo fútbol, o sea, todo fútbol. Y es y si te fijas en los Panamericanos, eh, ganaron varios chilenos, los Paralímpicos, los, las Olimpiadas. O sea, eso te, te a mí me da a entender y es lo que comentaba aquí. Con más dificultades, mayor disciplina, más tenacidad y, y lo lograron y ganaron. Y sin apoyo de... Nada, absolutamente nada. Ese, eso es lo meritorio, buen, eso es lo punto? meritorio, eso es lo meritorio. Porque el fútbol de repente, claro, tiene todo el apoyo de los medios pero, y los resultados. Y se sigue poniendo plata, o sea, ¿por qué no también poner plata en el boxeo? Que hay buenos exponentes, en patinaje y, y bueno, con los paralímpicos que se lo merecen. Y más encima tuvieron medallas de oro. Claro. O sea, o sea, esa es la tenacidad simplemente... y, y, y ante la adversidad de ellos, o sea, con, ma con mayor ahínco están practicando, entrenando. Y ellos tienen más dificultades, sobre mayor todo dificultad. siendo que el, otros deportistas de otras disciplinas no tienen el apoyo, porque hay que reconocer eso, sí, sí, sí. no lo tienen. Aún así, ellos que tienen una discapacidad, menos apoyo tienen y aún así logran... Cosas. Lograron, lograron, lo, o veraron, sea, lo, veraron, lo claro, máximo. Claro, claro. O sea, es, como tú bien señalas, es un tema netamente de acá y a nivel del contexto cultural. Hay que decirlo. Contexto cultural, claro. Porque obviamente el deporte no, no deja dinero. O sea, lo, los destacados son los que sobresalen. Pero no lo hacen como una carrera. O sea, me imagino que todos los niños sueñan con ser futbolista, pero... En la vida pasan tantas cosas que, bueno, si no siguieron ahí de chico, sobre todo, que Tomás está en una súper buena edad y el papá también entiende harto de fútbol y, claro, lo metió a escuelas, pero me, me llamaron porque querían potenciarlo. Y en base a eso, haciendo ya una especie de síntesis, ¿qué crees tú que Next Step hace... Que sea una empresa deportiva distinta en el ámbito de la preparación física con respecto a las otras empresas. Eh, la experiencia que tengo con distinto tipo de, de alumnos. O sea, yo he tenido desde gente que simplemente quiere por estética eh, sacar un buen físico. Gente que realmente por mejorar su salud. Eh, he trabajado con obesos igual. Entonces, eh, son otros enfoques, o sea, por eso te digo: esto es personalizado, no, no es una cuestión, una planilla que tú bajáis de internet, ah, ya, no sé si me sirve esto, pero lo voy a hacer igual. Esto es todo, todo conversado, todo conversado con, el, con el alumno en este caso, con el padre del. Entonces ahí se van planteando objetivos y bueno, poner toda mi experiencia en, en eso, o sea, esa es la gracia, o sea, entrenador personal, no es un. No hay alguien que te está viendo como en el gimnasio y Dice, ah, estoy haciendo bien el ejercicio? Dale, bacán No, no. porque hay, acá hay una observación Lo tuyo es machacar, machacar, machacar Buscar el detalle para pulir a, pulir, claro. a tu discípulo o, sea, o discípula Yo siempre les digo que Si yo no les digo nada es porque lo están haciendo bien Porque no, no los voy a aburrir con Oye, dale, dale, dale, dale No, ya, yo les indico algo Ya, ok Los voy observando y les digo, no sé Baja más la cadera cuando hacen la plancha Cosas así Pero si lo están haciendo bien Dale Mira, retomemos el video Retomemos ¿Sí? los videos Por ejemplo, partimos con, con Ignacio. Ignacio Si tú, por ejemplo, tuvieras la chance Ahí estás viendo ¿Qué tú crees que estaría haciendo bien? ¿Y qué tienes que, que pulir en este aspecto técnico? Mira, si Ignacio es bueno en su disciplina Si lo que le falta es Y es por un tema de negligencia de él Que no, no hace mucho cardio Y el cardio es primordial, como te digo Tiene técnica y todo pero por eso está un poquito pasadito de peso y en eso estamos trabajando. Y el cardio, o sea. la resistencia, resistencia, sí, resistencia. resistencia sí. ¿Le el, aplicaste test de navet a él? No, él no. Él no, no, él no le necesita. A Tomás le hago el test navet y burpee también. acto salto lateral, salto con giro. Porque tienes que tener la reacción, o sea, no, el, en el fútbol cambias de dirección a cada rato. O sea, no es, un, no es correr en línea recta solamente. Entonces tienes que tener esa... Mira, al, a Ignacio lo está auspiciando esa marca de <ríe> agua. Ah, tiene su sí. marca. Qué buena, sí. qué buena, buenísimo. Me alegra bastante eso, pero qué bien que también ellos tengan esa autocrítica para con sus entrenamientos. Es que Profesionalmente es la, es la... hablan de ellos. Es que uno tiene que hacer, o sea, yo no le no saco nada con decirle, no, si estáis bien, estáis bien, estáis bien. No, pues yo tengo que decirle, mira, estáis bien acá, eh, estáis mal acá, potenciemos esto. O sea, ese es mi pega. Claro, y aquí vamos de nuevo con, con Tomás. Tú me señalabas que esto era hace dos meses atrás, más y él menos. está en una mejor condición física, está sí, más enbelto, está, está con un trabajo constante, pero ¿qué sientes que falta por parte de él para mejorar en el aspecto físico? ¿Y cómo lo ha tomado como autocrítica? Eh, bueno, él, él es igual inquieto y se distrae <risa> rápido. Es difícil a veces trabajar con niños. Bueno, los papás saben también que él le... se distrae fácil. Eso nomás en los entrenamientos, es lo entrenamiento, pero es algo mínimo. Ah, o sea, pero, eso es yo solamente... tengo... pero eso es trabajable. Tengo paciencia y. <risa> sí. tengo Eso nomás. Y a veces que se pone medio flojito <risa> <risa> <risa> y no corre con power. O sea, hasta el papá también me señala que de repente, como que con las piernas pesadas. Entonces, esas cosas uno va ya, pues, corre más rápido. Así. Yo corro con él también, o sea no soy del profe que da las instrucciones nomás yo de repente igual la competencia es como cuando tú entrenás en, en, en equipo tú no, no querés ser el último que queda atrás entonces eso te, te da más te da más motivación te... no no querés ser el último claro espíritu de competencia sí claramente oye y obviamente tú señalabas que tú no quieres sobrepasar a los otros entrenadores pero me imagino que conversas o ellos te entregan información sobre en este el caso el, el papá el papá claro. me entrega, realmente me, me envía videos, eh, estaba jugando en, el, en, el, en la cancha y todo. Pero más que no... O sea, obviamente no inmiscuirse en, en la disciplina como tal en el fútbol, pero yo lo potencio para el fútbol. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Lo mismo con el boxeo el boxeador. Yo no, no tengo relación con los entrenadores de él, no, lo, no los conozco. Pero mediante el papá me, me van explicando más o menos los avances y bueno... ...vamos viendo qué... ...qué entrenar... Entonces, ...pero claro sí. obviamente... ...ya después uno tiene clara la película... ...y sabe ya qué... qué atacar, qué, qué potenciar... ...y seguir, seguir en eso va ...porque esto es... ...durante toda la carrera deportiva... ...un ejemplo... ...bueno es subjetivo pero... ...yo creo que a todos les pasa pero... ...una persona medianamente deportista... ...que ya se toma las vacaciones... ...tres semanas... Después volví y te resiente igual. Imagínate un deportista a nivel competitivo. Tres semanas es mucho de descanso. Entonces tienen que estar manteniéndose... No, no, no pueden relajarse tanto. Por eso los deportistas cuando terminan un torneo, por suerte, el máximo de, de tiempo que le brindan de, de vacaciones son dos semanas. Claro. Y después el tiro, pretemporada. Pretemporada, la pretemporada. Claro, ahí retomar el, la resistencia, suave, suave. Cardio, cardio, para poner a tope para volver al, a los partidos. Claramente, ¿Sí? claramente, totalmente de acuerdo. Y una última pregunta que te Cuéntame. quiero hacer, ya que se nos pasó volando la, la hora, ya se sí. bien entretenido no, bien, al respecto a nada bien. que decir. Gracias. No, nada que decir. Eh, ¿Cómo trabajar la preparación física? Ya los chicos y todos nosotros vamos a estar viviendo este próximo fin de semana las fiestas patrias. ¿Cómo los vas a retomar tras ello, ¿Cómo abarcar el tema alimenticio sobre todo? Que acá siempre todos nos tentamos un poquito más porque comemos más. A ver, acá y en general para la gente, acá el, lo importante es centrarse solamente en el peso. Yo siempre hablo del paradigma del peso porque en los matinales, en la, en la televisión, siempre hablan el peso, el peso, el peso. Y el ejemplo que siempre doy, un deportista de 80 kilos, un metro 70, musculoso, pero sin grasa, pesa 80 kilos porque tiene músculo. Y los músculos pesan más que la grasa. A diferencia de una persona de un metro de 80 kilos, pero claro, más gordito. Eh, evitar los extremos. No dejar de comer, comer cada tres horas, ideal. Las porciones. El, acá los chilenos tenemos la, la costumbre de comer en mucha cantidad. Entonces de repente se tiran más a las masas, la papa y eso es puro carbohidrato, y si bien el carbohidrato es energía, eh, en exceso todo es malo. Claro que sí, claro que sí, estoy totalmente. Otra cosa, de acuerdo. hacer la distinción de. son como los dos extremos. La grasa, el azúcar, los macronutrientes, ¿cachai? Grasa, azúcar. Ya, eso lo mínimo posible, obviamente, todos, todos saben, todos saben. Entonces, ¿qué te queda? La proteína y el carbohidrato. Eh, cargar, o sea, mitad y mitad. Porque la gente, claro, se carga más el carbohidrato. Y poca proteína. Entonces, la, la proteína es la que te va a mantener la... Tú puedes estar seis meses entrenando ya. En el mes seis es eh, bien la musculatura, pero... Influye mucho en el mantenimiento del tema de la proteína. Y por eso hay suplementos de proteína. Que... Por eso está todo el tema de la famosa proteína. La famosa proteína, claro. Porque que si sí. no, perdís todo el trabajo que hiciste. O sea, puede que tengáis la fuerza, pero tú lo que querías es lucir bien. Entonces, de repente se te desinflan, por decirlo, los músculos. Claramente, porque todos queremos el verano sin polera. Que todos tenemos la vanidad uh, de eso. sí pero para que estamos Para el verano sin polera tenéis que trabajar en invierno. También. O sea, en invierno <ríe> se trabaja el abdomen. <ríe> no, porque después de las fiestas patria, los gimnasios se, se llenan y. Es difícil en tres meses. Tenéis que ya tener una buena. Un buen estado más o menos. O por lo menos poca grasa corporal. Para en tres meses una terapia de shock. Ya se podría lograr. ¿Y cuánto sería el mínimo? Bien. Ocho meses. O sea, prácticamente todo un año. Es que así. Lamentablemente. No, o sea, todos esos reclames que salen en la televisión por el, el verano sin polera, que uno o dos meses, totalmente falso según lo que tú comentas. Es falso. O sea, tendría que estar ya con... Tendría que estar con poco nivel de grasa y, y ya haber ten, tra, tenido trabajado el cuerpo para que pueda ir en tres meses, claro. Si queréis estar bien. Ahora, aquí me, me extiendo un poquito, pero... No confían tanto en suplemento y tanta cosa que sale en Marketplace... Tanta gente chanta y, y te puede generar el efecto rebote, puedes tener problemas hepáticos, pastillas para dejar de comer, inhibidoras de apetito, pésimo, pésimo. Lo mejor es ordenar las comidas, es como consejo de entrenador. Y, y, y no solamente para el deporte, para cualquier persona. Claro que sí. Estuvimos en esta ocasión con Sebastián Gutiérrez, CEO de Next Step, también auspiciador de nuestro programa. Cuéntanos las redes sociales de Next Step para que la gente te pueda buscar en las plataformas digitales, amigo mío. En Instagram y Facebook, eh, Next Step, guión bajo, Fit for willness. el 4 en un 4, Fit for the Fitness, 4, Wellness, Bienestar. Porque la, la gracia de Next Step siempre lo he enfocado no solamente a lo estético, sino que a un tema de salud. Por eso mis mi alumnos son... Bueno, tengo en este caso alumnos deportistas, como los que señalábamos acá en la entrevista. Pero también gente por salud, obesidad, ya. Claro, y ahí vas colocando en tus plataformas digitales consejos de cómo trabajar los glúteos. Claro, cosas que se pueden hacer en cualquier lado, en, cualquier, en la casa, sin implementos, realmente con alguna banda elástica que no son caras, ya son tips para la gente. Y que si lo haces de forma constante de cuánto sería el resultado por tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, No, pero por lo otro. menos si de manera mediana puede estar se puede ver bien, o sea, los músculos ya es otra cosa, pero por lo menos una persona que se mantenga dentro de su peso que corresponde, ya está bien, o sea, Mira, qué buena foto de esa. Me acordé de Bob, cuando es que se es de Bob Esponja cuando se compró esos guantes musculares sí. y tenía que levantar un, un, sí. an un ancla y se le desinflaron. Ay, ay sí. Y Arenita tenía unas pelotas de músculo. Y es flaquita. Y es flaquita, claro. Ahí teníamos... Ese tema. acordé de eso, para no engañarse. Sí. Y ahí está el tema de las comidas, que es una tónica que, se va a que vamos a vivir todos la próxima semana. Porque todos vamos, la gran mayoría come carne en este país, otros sí, no. El... Y poder balancear también para mantener un buen estado físico. Ahí están la, los datos de la, los componentes que traen 100 gramos de carne y 100 gramos de frijoles. Fíjate en la grasa el, de los 100 gramos de carne. Y, o, obviamente la carne tiene proteína, pero en 100 gramos es poca proteína en comparación con 100 gramos de atún o de... Legumbres, por darte el ejemplo Ahí me diste, me diste una inquietud ¿Qué pasa con aquellos, me incluyo, que no comemos legumbres por temas de salud? ¿Legumbres? Sí, yo, no, yo llevo cuatro años sin comer legumbres, porque a mí me hace mal Pensé que me iba a hacer la pregunta de los que no, no comen carne No, es que... Legumbres. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque me ha pasado que hay gente... Yo trabajo en el fútbol también, y tú lo sabes Estoy en un club deportivo y una de las cosas que ellos fomentan bastante es la alimentación, sobre todo con legumbres, una vez por semana. Yo la tiraría dos veces por semana. ¿Dos veces? Sí, porque la legumbre tiene un aproximado 60% carbohidrato, pero bueno, no no, tan, no como las masas, por decirlo, y un 40% proteína. Entonces yo creo que es como el alimento casi perfecto, o sea, tiene de los dos mundos... ¿Te acuerdas de los macronutrientes? El azúcar, la grasa. La grasa, los claro. Los extremos. Carbohidrato, proteína. El carbohidrato es la energía. Que, la energía, en general. ya. Y la proteína, claro, es más, es, es un componente que del músculo. Entonces, mantiene el, la musculatura para que no te desinfles, para que no adelgaces. O sea, si tú estás haciendo ejercicio, es como para potenciar, obviamente... Bueno, ¿te acuerdas la, la otra vez? Lo habíamos hablado El caso de De un chico que ahora ya es parte De un equipo oficial de la NFL Del fútbol americano que es Sammy Reyes Ah, sí, sí, ese lo he visto en los medios Ese muchacho, yo tuve la fortuna De hacerle clase de inglés durante tres meses En el año 2010, él ya era musculoso en esa época no, Ahora sí, no. de, años, de años después Ahora es una máquina, pero ese muchacho ¿Qué edad tiene él? Tiene 25 años o sea que a los 15, sí. Oh. tiene 25 años y yo lo conocí a los 15 años. Y ese muchacho jugaba básquetbol, era más flaquito porque en básquetbol, si bien tienes musculatura, pero tienes es mario, reactiva, tienes mayor resistencia. Sí. Ahora es una máquina musculadora es que Ahora claramente trabaja con, con pesa para potenciar. Y aparte que en base a ese ejemplo que tú diste en tu red social, por eso te lo quería preguntar también en lo que es la preparación física. Obviamente balanceado con el nutricionista del equipo, esos muchachos que practican ese deporte comen como bestias para recuperar toda la energía que han quemado. Es que ya ese es otro tema que es lo, lo personalizado. O sea, es como un la alterofil, alterofilia del levantamiento del powerlifting de pesos pesados. No son flacos, no son musculosos, esbelto ni fitness. Son tipos que tienen fuerza bruta, técnica, pero claro, necesitan... Grandes cantidades al día, ¿cuántas veces levantan 100 kilos? No sé. Es, es energía, o sea. Es como los jugadores de Sumo. que los, Luchador. los luchadores de Sumo comen sano, pero comen harta cantidad. No comen grasa. Comen pollo cocido, pero comen olla. Así como ah, o sea. ellos no comen chatarra. No, no comen chatarra. Mira qué buen tema. ¿eh? Mira qué buen tema. porque la gente, tienen... cree, la gente cree la gente que, claro, donde son gordos. Es que ellos son gordos porque. Tú sabes que los, los japoneses, los orientales, son flaquitos, son menuditos. Exacto. Pero ellos engordan por un tema del deporte, o sea, hacer contrapeso. Recuerda que es un círculo y tienen que sacar del círculo al, al oponente. Pero ellos comen, ellos comen super sano, pero harta cantidad. Comen verduras, sal, salteadas, cosillas pollo, pero harta cantidad. Perfecto. Ahí re derribamos otro mito. Los luchadores de sumo no comen chatarra, no sino com que comen no. harto carbohidrato sano sí. para balancear sí. y tener ese cuerpo que es, lo es la norma de este deporte oriental. Claro. Mi estimado Sebastián, un placer como siempre. Igual. Nos estamos encontrando... Muchas gracias por la invitación, por la entrevista y espero que le haya servido a los eh, oyentes, televidentes. Radio auditores, dígamelo. Radio auditores, ya. Oye, es esperemos bacán. encontrarnos nuevamente Para que ¿Sí? nos den más tips Aparte que se viene fin de año ¿Qué cosas eh, Como sugerencia diga, eh, diga. Ahí abajito en los posteos Que te hagan en las redes sociales Pueden hacerme preguntas O directamente a mi Instagram Nextstep-fitforwillness Que está apareciendo en estos momentos ¿Ya? En el GC de nuestro programa Sí, cualquier duda me... o, o proponer temáticas Para otra Alguna duda que ustedes tengan Ahí la anotamos la, Y la desglosamos y, En otro en otra oportunidad, en otro programa Claro que sí Recuerden que nos pueden visitar en nuestras plataformas digitales Arroba en Facebook, Instagram y en Twitter También en las plataformas digitales De Ataque Directo Arroba Ataque Directo Radio en Instagram Arroba guión bajo Ataque Directo en Twitter Y Ataque Directo FM Femenino, masculino en nuestro Facebook fanpage Ha sido un placer Les deseo a todos y todas que tengan una linda fiestas Patria Lo mismo para ti Sebastián y tu Gracias, familia igual. Un gran abrazo Cuídense mucho Tomar todos los recuerdos Porque todavía Esta pandemia No se ha extinguido Vamos a vivir Con el bicho siempre Hay que seguir cuidándonos Hasta el 2022 Dijo Bill Gates Más menos Más menos No consumir tanto alcohol Hay que ser bien responsables sí. Bien mesurados No manejar Sí No manejar En estado de ebriedad Tome Uber <ríe> Claro que sí Claro que sí. Y también sí. Eh, mantener, como bien nos señalaba Sebastián, en el transcurso de esta edición especial, todos los cuidados para tu salud. Así que eso es sumamente importante. Un gran abrazo. Nos encontramos este miércoles en una maratón de Ataque Directo que vamos a realizar porque eh, vamos a comenzar de 19 a 20, 30 horas con Ataque Directo Tercera División y después de 21 a 23 horas Ataque Directo Lautaro de Win, en donde vamos a hablar sobre todo lo que va a acontecer este día martes a partir de las 17 horas en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña entre el Toque del Maipo versus el puntero de la segunda división Pullman Bus 2021 de Porta Recoleta. Un gran abrazo, nos encontramos en una nueva edición de Ataque Directo, edición especial, esperemos que pronto, ahí vamos a estar subiendo todo esto a nuestras plataformas digitales para que lo puedan compartir y hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Nuevamente un gran abrazo y que sea gol. Cool. Nos vemos. Chao chao. Chao chao. Radio Zona X. Nada nos calla. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.